En África Fundación Sur somos conscientes de que millones de africanos, particularmente en las extensas barriadas de las grandes ciudades, se pueden enfrentar al más grave peligro de varias pandemias simultáneas como la COVID-19, el hambre, el desempleo, la falta de asistencia médica adecuada, la violencia… Admiramos la energía vital de la gente africana para luchar contra las adversidades. África ha sufrido a lo largo de su historia grandes pandemias, ébola, SIDA, y desastres naturales, y de ellas ha salido siempre gracias a su resiliencia y solidaridad. En África la vida se comprende desde una concepción comunitaria. El africano es consciente de cómo su vida humana depende de la naturaleza. De ahí brota un profundo respeto hacia la naturaleza que le hace tejer una red de relaciones a varios niveles. En la fuerza vital se une lo absoluto con los antepasados, los seres humanos, los animales, y el entorno vegetal y mineral, todo lo visible y lo invisible, África se siente orgullosa de su pasión por la vida solidaria, pues impulsa a sus hombres y mujeres a contribuir al cuidado de la vida del planeta y de la comunidad para las presentes y futuras generaciones. Es verdad que hay muchas situaciones provocadas que siguen dejando a África como una tierra que se puede espoliar y manejar a gusto de aquellos que mueven los hilos del lucro económico pero es el momento de alzar nuestra voz para cambiar el rumbo y superar toda forma de opresión y de explotación de los pueblos africanos porque la pasión por la vida digna y solidaria impulsa a la gente de África. Estamos viviendo una dramática realidad y muchos parecían no darse cuenta de que todos y todo está interconectado. Lo que sucedía en África parecía no importar y no se pensaba que también podía suceder en todo el planeta. Esta terrible situación ha puesto en jaque a todo el mundo puede ser, sin embargo, una oportunidad para abrir los ojos de la humanidad y recobrar valores que África no había perdido, el sentido de pertenencia a una misma familia, a una misma comunidad, la ujama, el respeto intergeneracional, la comunicación personal, el valor del tiempo, el cuidado de los demás, el agradecimiento por la tierra que proporciona el alimento, la gestión responsable y solidaria de los bienes disponibles. Comenzamos un camino que nos ofrece la oportunidad de demostrar que lo más importante es la vida en común de todo y todos aquellos que habitamos este planeta. Una vida solidaria. Oye, oye, oye, oye, oye.